Luis Semerab, MC Producciones, Adri MC en los coros y un RGS. Mi vida no es la misma sin ti, ya no es igual Mi mundo ha cambiado y todo me va mal mi alma por ti sufre, mis ojos por ti lloran, se borró mi sonrisa, mi ser se desmonora. Pienso en ti, 24 horas del día, cargando un pasado, una maldita melancolía. No duermo por las noches, no te pienso todo el día, recordando dulce momentos donde tú eras mía. Hay una lágrima en mi rostro que moja mi cuaderno, no estar contigo ahora es mi mayor infierno. Quiero volver a verte, a abrigarme en tu pecho Que roce mis mejillas mientras te beso No es fácil estar así, en este laberinto yo me perdí Ahora que ha costado me pongo a pensarte Tu partida me hizo mal, me cuesta superarte Te necesito tanto, no quiero olvidarte Solo otra oportunidad para volverte a amarte Tenerte, cuidarte, siempre valorarte No volver a ser el tonto que decidió dejarte Y lloraste tanto por mi culpa yo lo sé Acepto ser culpable en todo, me equivoqué Que no cumplí promesas esas que dejé Guardadas en tu corazón cuando ingresé Acepto mi derrota y que decidas borrar Acepto si esta vez ya no me quieres ni mirar Me arrepiento tanto que ahora extraño Tus besos, tus caricias, hasta tus regaños Cuando me llamabas el tiempo no era largo Hablando varias horas mientras nos miramos Te extraño tanto, por favor volvamos a empezar Te prometo que esta vez no te volveré a fallar Mira esa persona que tienes a tu lado porque de un día para otro no sabes si lo vas a tener siempre mm.